nos esperamos a todas y a todos para que no se rían de nos y para que no se rían de ti